¿Qué es esto, por Dios? Es un esqueleto en la mitad de mi desorden Tiene calavera y tiene brazos Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo I'm not afraid of Para las articulaciones utilicé estas bisagras, estas mini bisagras de puerta, como ven, son bastante pequeñas y además traen un tornillito y también traen unos tornillitos golosos para madera. De que cuando coloquemos este elegemos un espacio de tal manera que pueda girar libremente que colocar un conector a cada uno de los redes y con riñetas conectar los motores y finalmente lo que se hace es programar esta es una prueba <tose> Como ven a acercarle La mano funciona Para grabar y reproducir El sonido voy a utilizar este módulo ISD1820 Es un módulo que ya trae integrado Su micrófono Y solo hay que conectarle Los parlantes Solo hay que conectarle un parlante Este es un parlante De, de 8 ohmios y de 0.5 vatios para grabar el sonido. Lo que voy a hacer es conectarlo el voltaje SC a 3.3 voltios y la GNE a tierra. Y con este botón se graba. ¡Ahhh! Para comprobar que sí quedó grabado, voy a hacer lo siguiente: voy a presionar este botón. el botón play e eh, reproduce el sonido que tiene grabado para enviar la señal conectamos la pata que dice p raya l ¿De Excuse <laughs> me. esta calavera del dólar Tree la cual es la que le voy a poner de cabeza y estas manos de huesito que le voy a colocar acá a los lados a estas manos de esqueleto las voy a pintar con pintura blanca porque no las encontré blancas pero probablemente se consigan blancas estas se consiguen en la tienda de dólar también como en la calavera Ese es el resultado final al final, lo dejé con la tapa abierta porque no alcanzó el torque del motor, no fue suficiente, creo que mis cálculos estaban mal. Veamos cómo funciona. Vídeo hasta pronto. Suscríbete y da like. O oh voy por tu alma.